aquí, ya está por aquí el barco, que ahora, bueno, por ahí está papá, por aquí estoy yo, sí, y sí, hola papi, Venga, bueno, pero... y ahora nos montaremos en el barco, y ahora vamos a enseñar todo el barco ¿Vale? por dentro, Palma Eso Valencia va a, a... las la sí, sí, sí, sí. 11, sí. gracias, ¿eh? ¿Sí, chicos, alguien me abre. Hola, bombones. Hola, hola, María. Ya por aquí está María, que ya lo hemos instalado. Por aquí ya se ha ¡Ay! bajado su escalera que se ha puesto por ahí. Ahora, ¿Sí? venga. A ver, chicos, venga, contamos. Enseña las pistas que ya bueno, vamos a ¿sí? Bueno, es que ya estoy haciendo las camas. Ah, bueno, vale, venga. Venga, las camas que María ya ha desarmado Tu cama Sí, yo aquí, la mía Ahí aquí hay tabaquillo. otra tabaquillo. Ahí hay otra Y ahí arriba hay visto otra Bájala El look de hoy Mira ¿Has visto qué look? Qué, qué guapo con su chancla esa, que le encanta Sí Ahí compré. A ver Sale ahí sale otra cama Somos cuatro, pues hay cuatro camas A la lo que si no ahora nos damos la cabeza mientras que no nos acueste si nadie, claro, cariño. Y ahora aquí tenemos un pequeño escritorio, ¿verdad? Con una sí. silla. Sí. Aquí tenemos una ventana que ya estamos saliendo. De Palma de Mallorca. Dirección Valencia. Claro que es Luego Jaén. ¿Qué más? Ahora aquí tenemos, mira como un armarito, ¿no ¿vale? Aquí ropa. está, es para bicharte, aquí está un... la otra escalerita, ah, ahí está para, la otra. para sí. la otra cama y abrimos el Mira, baño. Mira, aquí hay un espejo para verte. Oh, ahí hay un espejo y aquí hay otro. Hola, hola, hola, hola, hola. hola. Venga y ahora el baño. Sí. El baño. El baño. Aquí tenemos una ducha. Tenemos su perleta, con su bolsa, con su jerez. Después tenemos una per un perchero uh -huh. para las toallas. Con su geles, un baño. Mami. Que el baño hace un ruido. Mira eso. Cuando su te... ducha y todo. Su, su, su gel de ducha. Eso. Mira, mira. María, eso. Dale. mira. Ah, pero mira. ábrelo, ábrelo. ábrelo eso hace un ruido. Mira que va a es, es muy parecido. pequeño. Es parecido a lo de los aviones. ¿no vale. El de los aviones me parece que hace más ruido. Y sí, ese hace sí. un ruido Bueno Mira, chicos, pues ahora este... Y María lleva ese look que, que le encanta Que se le puso ayer para grabar solo Y por aquí hay unos sándwiches que hemos hecho hoy porque la ¿Cómo está la comida del barco? No... Es por el COVID No que... No, sé, no, me gusta, no, no. Bueno, no nos gusta nada Bueno, hemos preferido traernos sí. hoy nuestro sándwich Muchas veces comemos ahí en el restaurante Pero hoy preferimos Ay, comer no. aquí es Que, es que salimos, no salimos, no tenemos mucho Mucho mejor, sí ya la voy a desayunar un poco Me voy a comer una galleta Y tú mariquilla ¿Qué va a hacer ahora? ¿Tenemos cuántas horas? Tenemos nueve horas por delante No, siete ¿Siete? Horas ¿Siete? No, llegamos a las siete Llegamos a las siete Yo sé lo que digo, muchacho Llegamos a las siete Entonces son ocho horas y pico Mientras que te bajas Y no te bajas del barco Son nueve Sí Así que, bueno a Pedrito Pedrito. Hala. Ahora vamos a desayunar. Y bueno, desayunas tú que ya desayunó y vamos a enseñar el barco. ¿Vale? Sí. Por dentro. Venga, chicos. Hasta ahora. Hasta ahora. Uf. Bueno, mones, este es el bufé. ¿eh? Por aquí. Un poquito de todo, una mesa. Por aquí otra mesa. Bueno, este es el buffet de los camioneros. Aquí otra mesita. lo ¿dónde está? Sí. Aquí una cafetería y yo obviamente ya nos vamos a tomar un cafelito sí, y aquí hay otro salón de estar que no puedo grabar más porque como hay gente para que no se le vea la cara vale claro. bueno chicos nos vamos a tomar un kegillabi sí, sí. aquí en la cafetería una patatilla y un y tú pedirías que te va a tomar un acuario y uno gusanitos. Ay, una comida muy nutritiva, por Dios. Bueno, una vez no pasa nada, mira yo. Una tarta de queso y yo. Y mirad la pizza que hay, chicos. Ya, lo he enseñado. Madre mía, es todo mal. Aquí te tiras y te comes, ¿eh? Vamos a subir arriba. Me he quitado la mascarilla porque no hay nadie. Estamos solos. Mirad, como un banco Soy más fuerte, Okay, vamos vamos, ¡Vaya! el barco, Pedro Ah, vale, ahí no me acordaba. Las ropas, ¿eh? ¿eh? Que se vuelan tú. La ahora verás esto aquí querazo. No, y aquí, aquí menos, aquí, aquí no se es, no porque estamos resguardados con esto y no, y no se nota mucho el aire, pero ahora verás cuando salgamos ahí. Mira la cantidad de camiones. Aquí si salta molaría, en plan. Salta ese, salta ese. Salta, salta, salta y salta el agua. Claro, va saltando de camión en camión, ¿no? De aquí hasta allí, hasta allí. ¿No, Pedro? Sí, una vez se puso... Aquí ya entramos al... ¿La aire? No, ahora hace menos, es verdad. antes hacía muchísimo más. Y sí, ya estamos llegando al puerto y ya no se puede. A ver, ya ha parado el viento. Ha parado un poquito el viento. Hace un rato no se podía. Estaba aquí tranquilamente. Ahora ya más o menos se puede. Oh, oh, oh, guay, no Ay, me se... mira un vértigo. si se, se ve ya un poco de tierra por ahí? Todavía no. Estamos muy lejos de la tierra. ¿Eh? ya me <tose> chicos! ¿Hay una llave? la llave ahí Deja la llave, Pedro, Pedro, deja la... Pedro. Deja la llave ahí. Como ven, calumbre. Pedro, te lo estoy diciendo. En serio, es la tuya. No me engañes. Pedro, no me engañes. Es la tuya. Es la nuestra. Me cago en la madre que te trajo. Ma... Pedro. Me ha dado un infarto. Yo decía, ¿pero qué hace? ¿Qué hace? A tu padre. Escúchame, escúchame, escúchame. Es la nuestra, ¿no? Sí. Me ha dado un susto, me Pedro. está engañando. Mira dónde está mi, mi llave. Pedro, pon la llave. Ahí. Pedro, mira. Pedro. Estamos arriba. Chicos, me ha engañado. Mi llave la tengo aquí. Pedro, pon esa llave ahí. Ah, no, mira dónde investigar. está mi llave. Vamos a investigar un poco la habitación. Venga. Sí. Pedro, Pedro, Pedro. Una. Dos. A la de tres tiene que estar ahí. Por donde dónde estaba. La madre que te parió que quería que te estabas quedando conmigo. Pero ¿por qué no quieres ir a investigar? Pero tú estás bien de la cabeza. Pero tú estás bien de esta cabeza, loca. Que sí, podemos investigar. Que no la dejamos ahí? Sí, sí, ¿cómo la vas a dejar ahí? Tú imagínate que ahora entra a la habitación y hay un hombre alto, grande, te dice, ¿qué haces aquí? Yo le digo, No mamá, mamá, Podemos investigar un poco. <risa> Yo flipo contigo Ponte la mascarilla ¿Podemos o no? No, no Menos qué? una habitación no es tuya No, no, no Pero no, si ya no. hay ahí La llave y no hay nadie A ver si hay alguien Y investigamos a ver Que está durmiendo Le pegamos torta Y le vamos corriendo Venga, anda no, Anda, que como sea Más fuerte que Venga. tú Pedro Pedro, déjate de tontería ¿por qué no quieres? No, no Esas cosas no se hacen Sí, y luego Ya la dejamos ahí Si no hay nadie ¿Te gusta la idea? Me, no me gusta la idea, me ha asustado. Me ha, porque al principio cre, me la había pegado, creía que era la nuestra. Pero después ahora me di cuenta que no era nuestra. Digo, si la nuestra está en el bolso. ¿No? ¿Se te ocurra? ¿Por qué, ¿Por qué no, Pedro? ¿No crees que después del susto que me ha dado, que ha puesto una llave que no es suya? Que no es suya. Mira de otra habitación. Y así investigamos. Está loco, está loco, loco, loco, loco. Ahora quiere que ya. Vamos a otra habitación. Carmen, bueno. ¿qué Chicos, nos van a echar del barco, nos van a tirar por la borda. el atrás. a a